Muy buenas a todos, zombimaniacos y amantes del survival Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Y bienvenidos a 7 days today Aquí estamos en azar muerte permanente Y vamos a ver la ballestita, a ver qué tal Vale, teníamos que... bueno, son las dos Pff, Poca broma, me iba a ir a explorar, pero... Vamos a ver Aquí, bueno, bueno, bueno, bueno, cuántas porritas de estas tenemos Ah, me la estaba haciendo Para Para hacer más fuerte La ballesta Vale Tenemos ya pistolilla ya Fenomenal Podría llenar esos botes de agua O algo En un momento Vale Mientras hacemos algunos Garotillos más Malo que vamos a poder explorar poco, pero bueno. Vamos a ver. Garrote de madera. Vamos a ver. Ok. Muy buenas. Venga, vamos a hacer 17 otra vez. Venga, fabricar. Ok. Vamos por ahí. Mientras pues... Vamos a mí llena un poquito de agua. Vale Lata vacía Aunque esto es la lata La lata la vamos a dejar Pero los vasos sí Los vasos No puede venir bien Ahí Vale 282 Esto Habría que hacerlo por la noche Pero bueno Ok Vale, esto lo vamos despedazando, con cuidado no despedazar nada que no nos interese, este por aquí, y este por aquí, ordeno el inventario, y vuelvo a hacer más garrotillos, muy buenas Salvador, muchas gracias, ahí, ahí, hay que sobrevivir mala Más ahora que lo tengo en muerte permanente Venga Vamos para allá A llenar los botecillos estos Y aquí la que tengo liado Vale Están llenos Con crisantemos por aquí Otro por aquí Hacernos algún terrojo o algo Y venga. Estaba aquí. La escalerita. Esto está no le he puesto ni pincho ni nada. Uf, que mal sube. Venga, vamos a ver. No sé si bajar o no bajar, sí. Venga, vamos a ver. Paseta a ver aquí. Agua embotellada. Diez. Vale. Un minuto, en un minuto lo, lo tenemos Pues venga, cocinamos Vale, me salgo de aquí Ahí me estoy calentando Ok 2,85, es que esto no, no avanza, tío Yo voy a hacer ya la ballesta y que le dé A la ballesta y a todo Ok Pues ya he hecho unos terrojos de estos Ahora con el agüita Venga, nos dejamos de pego ya Me hago la ballesta Venga Vale Tenemos ahí los materiales necesarios Y me la hago ya Que salga el 280 y tanto En un minuto la tenemos Vale Puedo guardar mientras lo otro Okay. Eh, no sé para qué me lo he traído Pero bueno Me lo voy a quitar todo menos la madera y eso Y la flecha y la munición Esto lo vamos a dejar también por aquí, ¿vale? No sé, el martillo creo que no lo voy a necesitar También lo podemos dejar por aquí Otra cosilla más, pues Santemos a ver Ok No sé si le puedo poner la ballestita a La linterna No lo sé, creo que no Era para, para, ah, para la pistola, sí Bien, ya tenemos La ballestita, chavales Venga Ya hemos subido el nivel Voy a ver si puedo arreglar la pistola también Vale ensamblar Y le metemos ahí la... No sé si tengo alguna pieza, creo que no La linterna Vale, pues ya lo tenemos Completamos El equipo El arco le van a dar ya, creo Uf, Es que no tenemos munición de ballesta, eso es otra, ¿eh? Chavales, no, no lo puedo quitar, el arco No lo puedo quitar el hacha, sí, de momento Incluso la puedo destrozar y todo Pero bueno Pues por ahí va la cosa, ¿eh, chavales? Por ahí, por ahí Vale Vamos a ver la comidita O sea, la bebida Eso, otra, ¿eh? Cuidado Me quedo sin Sin esto Vamos a ver Coge el agua y hago té rojo Que es más rico que, que la agüita 2,25 Un poquito de maderita, vale Lo tendríamos ya Ahí, 2,25, ¿no? Venga, un poquito más Guardo aquí la madera Y le doy otra vez a cocinar Y ahora si nos hacemos ahí unos té rojos Muy rico a las cuatro ya, tío No le da tiempo nada Yo creo que ya está No tengo ni comida ni, ni bebida Tendría que haber algún Terrojo o algo De los que hemos hecho y Y poco más, no tengo ni carne ni nada Venga, a ver si nos da alguna Alegría el hidra o algo, si no Ven Esto por aquí Me bebo algo por aquí Ahí Esto daba Resistencia, sí, sí da resistencia o me lo pongo por si acaso Necesitamos un poquito de resistencia, ¿vale? El cuchillo y tal Bueno, me lo llevo por si tenemos que despedazar Algún animal Lo malo es esto, que no tenemos flechas para la ballesta pues es una tontería Necesito... Las puntas de flecha. Parte de revólver, mira, le podemos puesto esas piezas, pero bueno. Pues no vemos nada, eh, chavales. Ok. La ballesta la hemos fabricado, pero no tenemos punta de flecha, ¿vale? Vamos a ver el mapilla. Ahí vamos a ver los, los hidros esto, aquí no había marcado uno, pues vamos a poner ahí, eh. ahí. mínimamente vamos para allá. para la nieve, para todo el frío, para todo el frío, chavales bueno, pues vamos para allá. al lío, hay nidito de amor Ahí nos reventamos y no más para nieve. Pero por el filillo, me voy por el filillo. Hasta que Ahora ahora los leñadores. Qué risa me van a dar. Ojo ahí el popping. como un gamo. Hay que tener cuidado de... Ahí me deja un nido, pero bueno Ahí está Como sea si un oso me cago, ¿eh? No, aún le un nada. Y ahora bueno, me digo está en... en la puta... Perdón ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo dan! ¡Ay, qué miedo dan! Aquí ya estuvimos, creo, ¿eh? Me voy, me voy, me voy Ojo, que miedo dan los zombies <ríe> Por la mañana temprano Dios Con el frío que estamos pasando A ver si recupero algo de esta mina Estamos cazados, ¿eh? Detectado, bueno al menos hemos perdido ya un poco el contacto ¿Eh? Algo chapoteo en el agua ¿Quién anda chapoteando por ahí, tío? En el agua Algún conejo o algo Madre mía, la ventisca. Venga, ya me he recuperado Están ahí, ostras Esto puede ser un campo de mina o algo, eh Cuidado Cuidado que esto es muy fuerte Viene el otro Lo Hemos tirado, vale Uf se da mucho miedo. Ay, ay, ay, ay. Que nos matan, eh. A la pierna. No, me ha fallado. Hombre, era maga él. Bien, ha caído, ha caído. Ha caído. dos más, por lo menos Enfermera Cuidado por detrás Otro leñador, maldición La enfermerilla ¡Ay, me ha fallado! Tenía ahí, es que no nos podemos mover Vámonos, vámonos, vámonos, que vienen Jopeta, no me va a dar ni lutear esto ni nada Venga. Se distancia Ahí ha quedado uno, ¿eh? Al, al mogollón Pero ha caído Este es el más fuerte, tío Este Más es chunguillo de matar Ahí, buena Tembleque Hemos dado Bien, atletismo 18 Cuidado con esta Cuidado Palazo No, a la tierra no Que viene el otro que viene, que viene Uf, así si me la llevo Me ha ahí un moruguilla, eh Cuidado Ay, ay, ay, que me la llevo Dios. Cuidado con la oruguilla. Hay que hacerle aquí. Ay, no le he dado. Muy buena, Ulises. Y Roger. Bienvenido. ¡Ay! ¡Qué fallo, tío! Tarda también mucho en. Censar el arco. Uh, fuera. Bien, ese ha caído. Ha caído, ha caído. Queda la enfermera Ven analgésicos por aquí Ahora la enfermerilla Ven, y otro nivel Que no viene muy bien Uff No nos da medicina Dos por aquí, unas vestimenta. Mira, el abrigo no puede venir bien, ¿eh, vale lo Aunque sea de nivel 50 Me lo he visto Este también es el overall. Lo vestimos Este, los pantalones, los despedazos Vale Me ha soltado por ahí hueso y eso Que ahora mismo no quiero Había otro leñador por aquí, a ver si lo vemos Puede ser este Bueno, otro chilla, ahí. Bien, ¿por qué no? Vale, no veo por aquí ningún cuerpo La casa esta, no sé yo, tío, me ponga a lootear Ven Tenemos comida por ahí, ¿no? Lata de miso A comer Vale, el 51 Muy bien Esto lo tiro Vale Esto lo despedazo Y vamos a por el airdrop Chavales o sea, Está muy lejos Las 7 ya, ¿eh? Me, me va a coger toro Uff Qué lejos, chavales, y no vamos a llegar a casa, ¿eh? Ahora oh, la hora prevista. Vamos para allá. Vamos a ver. <ríe> Fortnite para cuándo. O la canción del verano. <ríe> Fortnite para cuándo. Venga, vamos a si llegamos al drop es muy importante ¿eh? a ver si lo veo por algún lado ahí está venga, vamos para allá sí, sí, es lo que me falta, tío yo lo dije en varias veces en mi canal, aquí en Aquí lo que hace falta es una lancha, tío. Ahí como el de D este o algo. Te pueda fabricar... O el Forrest, que te podía fabricar también una barquita, tío. Vamos no, para ir para abajo. Y a reventar el R3. Odio, oh, si estoy sin de esto. Momentillo, momentillo. Recupera esta mina. Me doy... No tengo sed. <ríe> si no tengo sed, pues... Podría haber utilizado la pistolilla antes Pero bueno, no quiero gastar las pocas balas que tenemos, ¿eh? También os lo digo Damos aquí unos saltitos Y me bajo ahora para abajo Yo creo que ya, ¿eh? Venga, vamos Vamos ahí Hay que apurarse, que lo siguen, ¿no? Venga, vamos Mira El sonido, ¿cómo cambia? Venga, 56 50 Venga, tenemos que llegar, si no, no llegamos, ¿eh? Rápido, rápido, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 20 segundos, digo 20 de tiempo. 20% de oxígeno. Bien, bien, bien, bien, bien. Y ahora tenemos que irnos para casa. corriendo Para allá. Ya ni registro las casas ni nada. Tenemos que irnos que si no... Allí mi casa, ¿no? Supongo. <risas> Espero. Ay, que no llego. Ahora que me da insolación. Esto, lo del tiempo este está derrotado. ¿eh? Ahora, tengo, ahora me da calor a mitad del agua aquí. De, nos debería de dar frío. Me está aumentando. Ah, por el... Puede ser por el abrigo. <ríe> por el abriguillo que tengo. Vamos equipado. Espero que se use mi casa. Ahí en el... este. Vale, la tienda de campaña esta de los militares. Ahí de que tener cuidado que pueda haber... Una insolación, venga, hombre, por Dios Quítate el abrigo, hombre Mi Cachis, tampoco me ha dado nada bueno, ¿eh? Ahora lo miraremos el hidro, oh Dios, tenía que haber quitado la marca, tío Me cachis Esto de aquí Ahí, y marcar Que me ahogo <ríe> Que me ahogo <risa> aquí me ahogo Vamos, bandolero, sal del agua ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? A ver si me da tiempo a bichear aquí un poco Ya que hemos acabado con los zombies Aquí nos podemos llevar un montón de tela, ¿vale, chavales? Todas estas telitas Voy a poner casco minero Equipamos Y aquí me voy a tener que equipar otra vez el de este, seguramente Vale, dos, dos linternas Más nos han dado y el esquema de los guantes de hierro Poca cosa hecha, ¿vale? Vale Único receptor de francotirador Pero bueno Eso por ahí Le damos la luz Esto ya es otra cosa con nuestro casco minero Esto no me acuerdo Si no lo podíamos no nah, nos da madera no a ver este amigo Venga, rápido, eh Tenemos que lutear rápido y pirarnos Dame la mochila Va Pero bueno, sube el luteo Ahí me llevo el colchón <ríe> Venga La basurilla no creo que den Mucha cosa, pero bueno Esto es lo que yo quiero La bolsita esta Venga Una carquita, pero bueno Me llevo el colchón a ver el coche y pirarnos rápido Un poquito de latón Y no vemos nada hecho, chavales. Vamos para casa Pero vamos Sin pararnos nada, ¿eh? Que son las nueve A ver, cargamos la, la pistolilla <ríe> También tengo Ahí más luz Con la ¿Qué tío? no Paranoia esta vez Venga, vamos para casa Son las nueve Otro nido malo, que no hemos podido matar ningún animal, tío Es lo malo Al principio sí nos salía un montón de animales Pero ahora no... Cuando los necesitas no te salen No veo ni uno 9 y cuarto. Que no veo ningún ciervito ni nada. Bueno, tenemos la base ya, hemos llegado a tiempo, o sea que nada mal. A ver, la chilla está. Venga, ponemos un poquito de más madera. Ok. No, que tendríamos que poner también más piedra o algo Pero claro, como no tengo pico ni nada, pues Aquí De Strange Aquí vamos a hacer otro Otro monumento Otra escultura Fijaros lo que tarda, eh, con el. Con el hacha de piedra. Esto es para coger poquito material, ya te digo, pero no. No mucho porque. Esto no cunde. Ahora hay que ir pensando el, en la forja, ¿eh? Pensando en la forja, chavales. Y no hemos recogido todavía ni, ni de allí de.. Vamos ya Y de nuestro castillo de la base antihorda que tenemos que recoger algo por allí y arreglar aquello, pero bueno. Se nos acumula ya el trabajo y tal. A ah, ver. Bueno. Lástima que no hayamos podido. Bueno, una mazorquilla de maíz. <ríe> Te saciará y mejorará tu bienestar. De momento no las voy a gastar. Y luego los huevos, igual, es que. Ahora claro que me ha dado frío o calor. Tengo calor. Seguramente tendré calor. 90 grados Farás Bueno Me quito el abrigo que no ha venido muy bien encontrarlo para, para la nieve Llega la noche Luego las setas estas Como no crece Las voy a quitar Hasta que no nos hagamos el Ahí no hagamos la azada de hierro No las queremos para nada Hay que hacerle Vale, ahí con la tierra Si no, no Si no, no hay una caza Venga, vamos soltando Todo esto Este lo despedazo No queremos haber roto este para nada Candelabro, los huevos La tela Con la tela podríamos hacer alguna cosilla O algo, pero bueno Lo vamos soltando todo por aquí Ya sabéis, menos los materiales de fabricación Tenilla, la huilla y los anajésicos también. Los sueltos Vale. De momento es. Tendría que ir allí a reparar la base antierda. Y pensar en. ¿En dónde vamos a colocar la. La forja? ¿Dónde era esto de la forja? ¿Qué curso era? Medicina, comida, medicina, herramientas, trampa, creo que era en el otro, ¿no? En el de misión, armas, recursos, Dop. construcción, esto igual, esto es de pieza Teníamos la mesa de trabajo. Vale. Pero claro, tenemos. Hay varias cositas que nos pide. Pero muy importante. Se de migón. No, no, no, no. Una cama vieja. Aquí, la fragua de leche, que me la paso. Vale. No, arcilla, ostras los fuelles. Fallas como se hacían, tío. No tengo ni idea, eh. Yo no me acuerdo. A ver, los falles. Aquí está, había de dos maneras, con piel y con cuero, ¿vale? Vamos a ver lo que tengo por ahí. Hello, Hello my, my friend. Welcome to my channel. Vamos a ver. Se nos pasa el tiempo. A ver, cuero o piel de animal. Venga, a ver lo que tenemos por aquí. Por el de por el este. El cofre. Y casi ya lo tenemos lleno, ¿vale? Lo voy a ordenar. Pues ya que estuve aquí, no tenemos hecha, ¿vale? Piel de animal. Me la llevaré. Vale Las tuberías también me las pedía Las tuberías las teníamos en el otro Voy a llevar estas partes así si... Pero no podemos, no se las bueno. No las puedo combinar, que es lo malo Las podría instalar, pero No las puedo combinar Está es la cosa regular, ¿eh? Está es la cosa regulinche Bueno, le el martillo de oreja Ay, mira, tenemos aquí Unas puntitas de flecha de hierro Que no la había visto leche Y a ver, para hacer una puntita de flecha de hierro Que necesito Bueno, sabemos que el cuero, la piel de animal De momento nada Allí en el otro En la otra casa Allí en, la, en el hotel Si teníamos De esto Las tuberías y todo Yo creo que le voy a hacer allí Desde luego la, la forja Allí en el En el hotel Bueno A ver las puntitas de flecha estas. Vale necesitamos la saeta De hierro Que nos pide pluma plumitas tenemos así que a ver si la encuentro aquí vale miramos aquí y nos hacemos seis otra cosa 6 saetitas y es que claro las puntitas de flecha de hierro se hacen en la forja creo si mal no recuerdo bueno, nos hacemos aquí seis saetita que nos viene muy bien Vale, Me haré otro arco. Ok, este lo despedazo. Este por aquí. Me haré otro hacha de piedra. Este, igual, este tendríamos que hacer muchas, pero de momento, vaya así, ¿vale? Podría hacer algún pinchito de madera Ok Vienen bien, ¿eh? Que sean un par de ellos de estos Para poner solo algún zombie por si viene Que puede estar bien Guardo esto Y ahora cuando me dé las esas, pues me las pongo ahí Suelto las plumas Vale Y poco más no tengo que llevar ya todo Vale Voy a ponerle esta parte, el revólver intentarlo ver Vale Ahí, todas estas cositas las hay que hacer por la, por la noche Como estamos haciendo ahora Ahí Ensamblar Tenemos las partes de revólver Pues no, no me interesa Vale Pues no Cerramos y ya está no me interesa Pues nada, otra vez a soltarla Vale, el martillo que me lo llevo Los pincho aquí por si se los tenemos que soltar a algún zombie Y vamos a ver Tenemos ya algo de munición Que no sé si llevarme algo más o qué Llevamos bebida La Tablilla, antibióticos Así todo esto lo, lo viene muy bien Esto es lo malo de tener varias casas y eso, ¿vale? Pero bueno, el lupo ya lo cojaremos por allí también, tío. Es que no me voy a llevar más, más cosas. Estaba pensando en llevarme hierro o cualquier otra historia. <coughs> Perdón. La cinta de embalar, muy importante siempre. <risa> eso sí. Y el pegamento también me lo llevo. Yo qué sé, tenemos también lanzacohetes, pero nos podríamos vender incluso. El barril de acá... Barril en llamas Que nos los pide luego para Para varias cosillas Es que son la una La una de la mañana Ahora no me podía explorar ni nada Aquí teníamos Un tesoro y todo creo Pero Ya no nos podemos ir La excursión a la nieve Ha sido Bueno, una exploración ahí que hemos hecho ¿Vale? fíjate todo el mapa que nos queda todavía Como no me puedo hacer la minimoto Pues nada Tenemos que volver aquí, tío Yo creo Estaba mirando por si tenía algún Airdrome más o algo señalado Parece que no Vale Solo este Así que Y aquí Deberíamos de volver aquí a nuestra casa. Esta era. Este era el hotel. Aquí tenía un cofre. Aquí era. Tenemos que coger las carreteras esas o yo qué sé. Pero bueno. Vale, ahí a casita. Estas carreterillas. A ver a dónde iban. Esta, por ejemplo. A ver dónde iba. Para acá. O esta incluso. A ver para acá a dónde va. Estas carreteras anarales son las que tenemos que coger. Y olvidarnos del agua porque vaya tela. A ver si puedo hacer algún puente de aquí para allá o algo. Es que si no. De aquí para allá no me interesa. De aquí para allá incluso podremos hacer algún puentecillo. Lo que pasa es que luego no pueden venir por ahí los zombies. Es lo malo. Bueno, algo hay que averiguar, ¿eh? solo ni media. No tengo cubos. Cogemos más cubos. De construcción, que sea un poquito. Luego el fardo de heno y tal Los clavos sí nos pueden venir bien tío. Me llevo más flecha incluso Al final me lleno Estoy mirando por si veo algunos materiales más que, que me interese El hierro incluso No lo podríamos llevar también Aunque sea granel y todo No viene bien poco más Carbón, tela, todo eso no viene bien Pero la llave inglesa La llave inglesa me la tengo a llevar Por si desmontamos algo Vale, ya fiaré el poco espacio que me queda Por llevar tantas cosas Pues nada Y me la quiero jugar ahora, ¿eh? Ahí con el Puente, ahora como cómo lo hago Si morimos, pues ya sabéis Adiós, muy bueno. Tengo que ir como para allá Para el noreste, ¿vale? Sí, norte Norte, noreste, un poquito Y desde aquí me hacerse un puente hasta aquí Yo qué sé Pero Aquí nos pueden pillar los zombies Salgo ahora, por el agua no creo que me pille, Vale Así que. Buah, cuánta luz, eh, chavales. Aquí cargamos la ballesta también. <ríe> Ahí tenemos seis. Seis puntas de ballesta. Bueno, pues nada. A ver qué hacemos. No debería de jugármela tanto, pero bueno. ya es que chula la vía láctea. Y si se la han currado, ¿eh? Con el cielito. Odio Oigo zombie Odio Y perro Me cago en todo Que aquí nos puede pillar Odio Cazado Que me van a destrozar la casa La casa Ya estoy muerto, chavales Odio Odio Odio Bueno, encima he puesto estoy... ahí Vale, he puesto ahí. Madre mía, los perros. voy de salir, tío. Pero es que me van a entrar por ahí, eh. Encima tengo que romper esto. no, no puedo. Madre mía, que muero. ¡Que muero! <ríe> Una jauría de perro, tío. Iba a salir para afuera y me han pillado, tío. Ay. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Cómo me caiga? Ay, ¿cómo me caiga, chaval? ¿Dónde están? Buah, chavales. como me caiga con el dorsal este? Me van a entrar a la casa y me lo van a romper todo. Pero no me puedo fiar, tío. Que me caigo, ¿eh? Buah, chavales. ¡Qué mal lo tengo! Vamos a morir. Seguro que me han entrado allá adentro. A las es que muero, eh. ¡Qué vuelo Morimos. Tengo el perro perro perro ahí Ahí, ahí, está. perrito toma Perrito Toma, Hemos matado al perrito. Saque él. ¿Te duele la cabeza, no madre? Pues toma. No te vayas, no te vayas. Ahí. Uff. Me revienta la casa. Esta casa no la tengo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Ha entrado alguien por ahí o qué? Ay, ay, ay. Que me caigo. Por ahí corriendo. ¿Dónde está, amigo? ¿No te veo? Ay, ay, ay, ay, ay, qué miedo me da Ah, que están allí, que están allí Vale, pasemos, tiro el blanco <ríe> Tiro el zombie. Mira, odio oh, un... Uh, un de estos, tío Como venga él, el... Bueno, bueno, bueno, bueno Esto se está llenando de zombies, chaval <ríe> ¡Ay! Qué miedo, tío El spider Y es que lo... No mola porque vienen para acá, ¿eh? Si les pego, vienen para acá Menos que se queden allí Wow, wow, wow. Que vamos a morir, chavales. Que morimos. Como no me haga aquí una, una escalerilla o algo. Ay, qué difícil es esto. La vida de superviviente. ¡Ay, que viene! Él. ¡Que viene el Spider! Pero quieres construir. O matar o algo. Ponen a correr aquí. Que le he dado, le he dado Madre mía con la puntería, tío Encima no le doy Aquí al Bob Bob Se ha caído Me da miedo el, el spider que está allí A ver está Ha caído, ha caído Uff Uf, qué miedo dan, tío A los ruiditos Uy. Viene otro Se ha caído, ¿eh? Viene otro ¿O okay. qué? Uff, ha caído pero se ha levantado Esto es mapa, no te levantes He ocultado la cabeza, creo Otra vez ha caído Odio Uff, chavales Estaba very Very cojonate y ahí hay otra, tío Es que se me ha llenado esto de zombies ahora Que viene <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que ya me han dado! Tengo que ir al... La mierda del este tío Me meto la casa aquí y me quedo ¡Ay, qué miedo da el... el spider Estará adentro Ya hayan entrado ahora Ahora, verás que me caigo, tío? Está por aquí, está intentando subir el Spider. Así le doy. Ay. Quiere subir el Spider. Quiere subir. Dale. Dale. Bien. Ay, que está. Que sigue vivo. ¡Maldición! <risa> ¡Qué miedo va los zombies estos! ¡Yo me curo! ¡Madre mía, chavales! A ver si podemos poner algún pincho de esto, ¿no? Tampoco puedo. Ahora, ahora. Otro spider. Me cago en todo. ¡Guau, guau, guau! ¡Que morimos, que morimos! No sé cuántas veces voy a morir, pero... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí bueno. ¡Ah! ¡Corre para arriba! ¡Uuuh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, por Dios! ¡Qué miedo! <ríe> La maldita zombie esta. Sé si es que me va a fatal el hostage, chaval. Dios. A ver, lo que me hace. ¡Ugh! Sí, sí, no. Están ahí destrozándola. Tengo el, el DS muy bajo. <ríe> Dios, qué miedo, estoy, bueno, acojo, acojonadísimo <risa> 25 de, de sed, ¿o qué? Déjate algo Esto tengo que arreglarlo, ¿eh? A ver, vamos a ver Mira la, la de esta, ¿dónde se ha quedado, tío? No sé cómo no he perdido la antorcha Uy, uy, uy, ese que suena, no me gusta nada No me gusta Que me puedo caer, tío Vamos a ir como estamos cazados otra vez. Y bien, estoy aquí, amiga, no te vayas. Para Va darle a esta, ahora, ¿verdad? Para acá. ¡Qué susto, tío! El spider estallito, loco. A las 5 de la mañana. Y no le doy. No le doy. Mira, pues le odio esta, que me está hinchando ahí la casa oh, Toma Ahora el otro A la orubilla esta, el crawler Uf, ¿Cómo te sube la bilirrubina una hordita de esta? Eh, hemos subido otro nivel 52 puntos que tenemos Acá no quiero ni... No traerlo, eh Se ha quedado ahí topillado, pero... Fuah. Madre mía, tío Vamos a ver ¿Ya no puedo hacer pinchos de estos? Sí mm. es Que lo malo los, los pinchos deberían de ir enterrados también Ahí perdemos un cuerpo Muy tontamente Bueno <ríe> menos hemos sobrevivido, ¿eh? Aquel, ahora veremos A ver qué hacemos con él ¿Vale? Pero Muy mal Está el pincho, me lo dejaba ahí abajo Ah, no, está aquí Pincho de hueso me... Vale ¿Ya me ha visto? no está allí Chillando Guau, guau, guau, guau Qué miedo da, tío. Y voy a ver si arreglo la casa también un poquillo por dentro o algo. Porque, madre mía. Y voy a gastar el hierro. Bueno, me quedan tres de hierro. A ver. Me habían reventado la casa. Este lo tengo que poner en hierro, a ver. A este. Menos más Aquí también, ¿vale? Pero hemos sobrevivido, no han entrado dentro Uf, ¡Qué miedo, tío! ¡Qué susto! ¡Dan! <ríe> eh, pues listo, hemos listo Allí Vale, está arreglado Ok, Un momentito Ya estoy por aquí. Una pequeña interrupción. Ahí para darle más, más tensión al asunto. Y vamos a ver. que le meto un ballestazo al otro o qué. Es que no quiero gastar la ballesta, pero. Son las 6 ya de día, ¿eh? Ya es hora de irse. A ver. El flautico aquel. Es que tengo el duarso que se me va para adelante. Y me hace un rubo ahí que flipa. Estamos detectados. ¡No te muevas! No, difícil darle a un. ¿Dónde está? Estoy aquí, la Ahí, ven para acá. No podemos fallar. Me cago en todo. ¿Dónde va a el... En serio. Cuidado, que esto vuela. Que nos matan. Estamos aturdidos. Hey, ahora me ha quitado bien esta. ¿Por qué, tío? Me cago en la mar. Ay, ¿por qué me ha quitado bien esta? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Está activo, está muy bien. Por el leñazo que me ha pegado. <ríe> aquí lo hecho. Bueno, pero ya. Ya lo tenemos. ¿Esto qué? Suelto estas mierdecillas por aquí. Y vamos, no, ¿no? A ver si hacemos la forja O a ver si hacemos algo Que avancemos en el juego Si no Barriles de gas También venían bien Yo qué sé y Ya que estamos Pues me llevo la munición los Cartuchos Huevito Mira me voy a llenar Todo otra vez Como siempre que Debería dejar algo por aquí. Vale, por si acaso volvemos. Pues cuando volvamos otra vez aquí, que tengamos cositas. Si no, la tablilla que pasa, me la llevo también. Por si nos ponemos la pata pocha o algo. Venga, vamos a ver. Ya voy lleno, ¿eh? Ya. A ver lo que hacemos. Y no de aquí, deprisa y corriendo. Son las 7 de la mañana Ni puedo recoger nada Ni nada Y los cuerpos estos ah, Vamos vale. No puedo No puedo farmear. tengo mucho loot Que soltamos <risas> Si es que lo necesito todo la mierda esta Que no lo queremos Ay, señor Esto es lo malo de esto Vale, que es que no puede ni lutear luego Ni nada Por la falta de espacio Este que nos da Perdemos algo Sí, algo perdemos a ver La esta eh, Sopa de pollo Que me la como Que Ya caninos, caninos Vale, el agua también La suelto, esto es por aquí también Trea de hierro que no quiero para nada Vale Más o menos por ahí Esto que era Las animal Las animal llamo Huesito y grasa animal. Vale. Ok, muchas gracias, Ulises. Un saludito, campeón. Muchas gracias por quedarte por el directito. Saludos. Espero verte pronto por aquí. Bueno, pues ya os digo que esto, pues. Me llevaré lo más. No tengo datos esto por aquí también. Voy a amasarme por aquí. Ya mismo estoy otra vez. Comida de, de gato, ya esto. Madre mía, la comida de gato. ¿Eh? El libro de la pistola, que ya lo teníamos, pero bueno. Nos sube ahí la habilidad de forjar pistolas, ¿vale? yo, que le den a la zombie. ¿eh? Dejo esto por aquí y nos vamos ya. La idea era hacer un puente, pero a ver quién es el que se pone a hacer puente. Vale ¿Estoy fabricando o qué, tío? Ahora Vea que no como para casa allí Al quinto pimiento no me ha matado ni un ciervo. Una idea es hacerme un puente para allá. A ver. Si me vamos para el otro lado. Aquí. Y hacemos un puentecillo para allá. A ver. Venga, vamos a intentarlo, tío. A ver qué tal. A ver si nos sale. Eso que quiero yo hacer. Lo que no hemos librado, eh, chavales. Lo es que no hemos librado. Desde aquí para allá podríamos hacer algún pequeño puente para allá. Y así nos ahorramos el. No sé. No sé, no sé. Vamos a ver. Claro, es desde allí. Es desde el quinto pimiento también. Es que esto está muy complicado Ya no es el momento de ponerse a construir puentes Eso ya lo hice en la otra serie Para poder pasar y tal Y es que la casa Allí al norte Tenemos que ir al norte Vale Nos refrescamos y ya estuvimos en la casa esa, creo También nos podíamos haber quedado ahí en la casilla esa Pero bueno Y es que ya os digo Es que aquí hacer puente ahora Es una movida grande y gorda Esto No, no, no Me lleva a ningún lado Se rompe A la mierda la Vale Y ahora sí, pero luego, ya, luego esto ya no se queda ahí. Está bien. A ver, a ver. No ya se me. Se me va el agua ahí. ¿Qué tenemos? ¿Hambre? No. Ahí. Bueno, de, Uy, como me caiga el agua ya estamos perdidos. Y ahí. Bueno, bueno De momento Está aguantando el puente Vale Se caen Pero no me importa pues Se queda ahí la maderita y tal y nos viene bien Vale Nos va a llevar un ratillo Madre mía, chaval ¿Eh? Solo se le ocurre a mí esto No pasa nada, no pasa nada Vale Ahí, que nos vaya dejando A la profundidad. Ahí. Me gustaría construir más, más rápido esto, pero en fin. Ahí. Vale. Ok. Que sea de dos en dos. Ahora ya no me deja. Okay. Ya no me deja. Ya no me deja Una lástima Ay, La profundidad o algo Lo más seguro No me ha dejado Uf. Vale eh Uy Cuestión es que no deje ponerlo aquí abajo. Ahí. Vale. Ya no me deja. Vale, este sería el tema. ¡Vámonos! Se queda el puente a media, que le diga el puente. Tendremos que irnos. Aquí el puente No me voy a construir más Habría que hacer A ver Que nos pilla muy profundo a ver, allí sí Porque había poca profundidad Pero aquí ya hay Mucha profundidad Y ya no nos deja Vámonos Vámonos Madre mía Es que mucha, mucha distancia de agua, tío Parece que no, pero es mucha distancia Y esto es que no viene fatal la, la, El agua esta Que tenemos aquí el pantano este Ya lo hemos tenido que pasar Un par de veces o tres y, y no me gusta nada Pero bueno Es lo que tienen estas mapillas Mucha agua, tío No tengamos la moto ya, pues consigo hacérmela okay. aflojo un poquito el paso que rellenamos ahí un poquito el la estamina que se nos vaya recuperando aquí hay que ir pe pegando pequeños saltitos vale Pero bueno... Más cerquita de la costa. A ver, es que es muy profundo, tío. Es muy profundo y aquí no, no, no te deja construir. Se pone aquí a construir no te deja. Vale. A ver. menos tenemos nuestra balletita, aunque no la hemos utilizado todavía, pero bueno. Además tenemos esa saeta muy rica. Venga, vámonos. Un poquito más de, de spring. Ahí veis cómo disminuye la estamina. Que mirarnos los puntos de habilidades Vale, porque la forja necesitamos, tío La forja y el Y el banco de trabajo Mira aquí el corte del agua que hace, tan raro Bien. Ya estamos ahí sin esta mina, ¿vale? Ahí teníamos otra casita Que yo creo que esa casita ya la, ya la Bicheamos Venga, vamos Venga, corremos otro poco. Ya hemos relleno la estamina. Ok, Venga, pues ya estamos en el otro lado, ¿vale? Aquí sería el tema más o menos. Ahora vale, ahí más o menos para pa saber el camino más o menos. Y aquí escogiendo huevos y eso, pero me da igual, tío. Y ya... Pf. Y a casa e hacer la fragua o algo, otra cosa. Vale, esto no viene bien, los arbolitos estos. Quedan cositas ricas. Mira, una gorrilla. En este caso no, pero bueno. Una gorrilla de periodista. Ah, no, de béisbol. Corre de béisbol negro. A ver, pedazamos. Pues nada. A seguir. Normalmente te da miel, ¿eh? Los, los tronquitos esos. Es pendiente de los animales Más que de los huevos Y eso que esto a mí no me, no me gusta Aunque en este caso nos ha dado dos Pero no me gusta a mí lo de, lo de los huevitos Prefiero el estofado que está más rico Estofado de carne Y para eso necesitamos cazar un montón Y que no nos cacen a nosotros Venga, entramos a en la zona esta de De aquí Cambio de bioma Corre, hombre Otro neguito que no lo voy a coger El té de vale de oro Pues somos rico go Estamos ya por aquí En el hotel Estamos ya en el hotel chaval Ahora lo malo que se habrán Spameado otra vez todos los zombies Tendremos que limpiar otra vez todo Digo yo a la basurilla Sí, esto está No bueno, tengo ni sitio para Para colocarla Ahí teníamos un Cofre Vale, mira si tenemos ahí cositas ricas todavía Estoy oyendo zombies Seguramente los del hotel O algo, mira esto Mirar esto que me a otra vez bueno, bueno, bueno, bueno Dentro de la tienda y todo, es lo malo ¿Vale? Como no pongamos el saco de dormir Pues, odio. Oh y el Airdrop. Ahora El Airdrop. Bueno, en este caso pues no lo he puesto cerquita Voy a soltar las cosas y me voy a por el Airdrop. A ver si mato a esto Eso Ya apunta ahí en la cabeza, ¿vale? Ahí y ahí Venga Ahí Ahora viene la mamá zombie que me hace el esquivo Ahí No esquivas tanto, anda Esquivas tú mucho Cuidado por detrás también Ahí, ahí sí me ha esquivado por el sobaquillo Va Nos traemos otra vez para acá Acá le yo un poquito distraído parece A ver, el crawler No le hemos dado Cuidado por detrás que no hincha Ahí van saliendo de la tienda Donde es lo bueno que nos viene Es que Experiencia gratis le he dado al otro pero bueno creo que Me quedo aquí pillado Con bueno, el coche Y no es lo que queremos Ay, ¡Ay, ay, ay, que me pillan por detrás! ¡Que no paran de venir! ¡Ven a me a, a pegar palazos ya, eh! diestro y siniestro! ¡Ay! ¡Que nos pega! ¡Yo, yo, yo, yo, yo! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¡Menuda bienvenida! ¡Uy, casi me endiñé ese! ¡Cuidado con la espalda! ¡Venga, vámonos! Viene enfermera. Vamos para la enfermera. ¡Hola, amiga! Aquí viene este y. Menudo. Ay, se la ha fumado. El aire. Yo, que bien vendría ahora aquí un coste molotov o algo. Cuidado. Vienen por detrás. A ver, el oruguilla este. Toma, oruguilla. Está muy duro el. Bien, otro nivelito. Todo eso lo viene muy bien, ¿eh? Esta batalla. Pero dale. Tiene otro. Uf, menuda cuadrilla, chavales. Bueno. Mira el cerdito allí, enfrente. Adiós, ¡Oh, y otro que se une a la fiesta. Otro más que se une a la fiesta, chavales. Manera. Ahí Siento otra Aquí Toma Se ha caído porque la hemos pegado en toda la chola Ese no le he dado Ese sí No te muevas Ah dado, pero no Lo suficiente Ahí Cabeza reventada Eso es lo que queremos Otro que ha caído. Dios, qué hambre tengo. Hay que quedarse ahí quieto en el mismo sitio. Bueno, nos pueden andar por detrás, ¿vale? Mira el cerdito, tío. Que Me mete un ballestazo el cerdito en la que mate a este. Parece que se ha quedado aquí un poquillo pillado. El cerdito. Muérete, hombre. Qué duros son, tío. Venga, no te fumes la flacha Bien Ha caído ya, ¿no? Ven. Si no se qué los registros Si no tengo sitio Vale, tengo que intentar matar el El cerdito Y que no me vea Y pegarle con la ballesta La cabeza La tiene metida dentro del ese, tío No le voy a dar A ver, que me va a ver Voy tengo que pegar ahí ya, ¿eh? No le he dado. Maldición. Mira, ahora se me va. No nos podemos perder, chavales. Ah, oh, pues sí, tío. Lo voy a perder. Lo voy a perder al marranito este. Para acá. No te vaya. No huya. ¿Cómo huyen, tío? No te pegue una bala, nada más. Aunque está herido, eh. Ah, hemos fallado. Creo que le he dado, ¿eh? Se le he dado, tío Ya tiene que estar herido, tío Ya tenía que caer Me voy a quedar sin saeta Es lo malo ¡Quieto! Le he dado, le he dado ¡Ha caído, ha caído! Ahora tengo que tirar cosas, tío ¡Uf! ¡Qué tiro! Los chismes estos Despedazo pedazos En un zombie Jopeta ¿Qué me va a dar? ¿No puedo perder al, al marranito? ¿Para qué viene? ¿Eh? Más que flauta ¡Te levantes! ¡Celebrado! ¡Uf! ¡Mierda de estas que no quiero! ¡Uf! ¡Que perdemos el marranito, eh! Podría hacer un cofre o algo, porque si no, lo mismo lo perdemos. pinchos, ¿qué hago, tío? Es que tengo un hueco nada más. El de vaquero no quiero... Tampoco que nos pueda aislar, bien, no quiero tirarlo. Dos de tela Lo tiro Saca de hierro A ver Pinche de arena De madera, que diga Lo despedazo ahí para hacer hueco, ¿vale? Para poder Limpiar más ranito Y que no dé la piel Y todo eso Y no perder nada Vale Esto no viene muy bien, la carne Genial. Ok. Madre mía, el hambre que tengo. Se vale Bueno, pues yo creo que está muy bien, ¿eh? En el vídeo de hoy. Hemos sobrevivido, hemos vuelto aquí a casa. Ahora tendríamos que alimentarnos y tal. Y, y lutear a todos los zombies estos y todo. Pero bueno. Aquí tenía yo algo para comer. Antes de que me quite el bienestar. A ver. Apareció ¿verdad? aquí, aunque sea esto, la lata de tú. Me va a dar set pero. No veo muy bien. Ahí para recuperar. Ahí. Y ahí. Aquí podría soltar algo, tío. ¿Qué mierda de esta. Pero bueno. Yo creo que está muy bien, ¿eh? De aquí, del hotel, nos vamos a despedir por hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy, chicos y chicas. Un saludito para todos, Peñita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.